Buenas tardes, yo soy doctora Melissa Barber. Yo soy un egresado de Ilam de clase 2007. Ahora está trabajando como coordinador de programas para la, la beca de Ilam para los ciudadanos de los Estados Unidos por, con IFCO Pastores por la Paz. Y también está trabajando en mi comunidad del, del Bronx con mi organización que se llama South Bronx Unite, y estoy en estos momentos uh, en el South Bronx. Estamos viendo a uh, una situación muy crítica. Es um, una de las comunidades más impactado por ese virus de COVID-19. En ese momentos hay una mayor de gente, los, los negros, los latinos que está en esa comunidad está infectado con ese virus y no tiene suficientes hospitales que tienen la capacidad para tratar a esa paciente, para ver a esa pacientes. Um, ahora esos hospitales están llenísimos con gente que, que hace días no está recibiendo. Tratamiento ni se puede ver esa paciente porque no hay suficiente uh, recursos humanos para los médicos profesionales que se puede tratar esas pacientes Y a veces incluso esa paciente se está muriendo en esa emergencia. Uh, en ese momento también en la comunidad estamos viendo que hay muchas familias que están viviendo en esa comunidad que perdieron sus trabajos. Uh, tenemos una comunidad que hay muchos inmigrantes y en ese caso uh, tenemos familias que tienen muchos niños y ahora porque no hay trabajo, o no está trabajando, esas familias um, encuentran una situación que es muy difícil para alimentar a sus niños. Entonces estamos en, como yo, di, yo, yo dije, una situación muy crítica porque falta uh, la personal que se pueda ayudar. En estos momentos hay algunas organizaciones, como mi organización, que está trabajando conectar esas familias con algunos recursos que están en la comunidad uh, con mucho um, uh, uh, success. Estamos haciendo eso, pero es muy difícil porque el gobierno en ese momento no está ayudando como, como una respuesta adecuada para esa comunidad uh, estamos viendo que por ejemplo en jacob javis Center o en el um, parque central estamos estos hospitales que está por um, portable que está ayud ayudando a esos casos que está um, llegando pero en una situación como mi comunidad en el, el, el sur de bronx no hay hospitales potables aquí, no hay centros de, de prueba para este COVID-19. Uh, muchas personas que no tienen esa seguridad médica no están recibiendo ninguna pru prueba de esa COVID-19 porque no, ellos no pueden pagar por esa prueba. Entonces, hay una situación muy, dif muy difícil porque Uh, como yo digo siempre es la voluntad del gobierno para ayudar la gente y en ese caso nosotros estamos uh, viendo que ese gobierno estadounidense no no quiere o no está ayudando esa gente pobre como es necesario y um, yo puedo decir también a uh, la pregunta es la, la más impactante para ti en esa pandemia. Es que hay muchísima gente que está muriendo, incluso en mi familia. Uh, por ejemplo, mi, mi tía hace alguna, uh, algunas semanas, ella me llamó por la mañana, a las 3 por la mañana, y ella no um, um, podía respirar. Y ella me dijo que ella falta de aire. Y yo tenía que coordinar para uh, mandarla a una, un hospital, en ese caso en Lincoln Hospital. Y ella esperó hace dos días, dos días para que ella, ella pueda recibir una cama en ese hospital. Y incluso después de ese, uh, ese segun, segundo día, no había camas en ese en esa hospital para acomodarla. Entonces, ellos tenían que mandarla al, al Harlem y um, el hospital de Harlem para recibir tratamiento. Entonces, eso es el caso para la mayoría de, de los pacientes que están llegando al hospital y también um, en la comunidad. Cada día hay muchas personas que están muriendo de ese virus porque no hay suficientes recursos para ayudar. No hay... Uh, como en Cuba, un pesquisaje para ver si la gente tiene fiebre o tiene síntomas uh, que, que, que de tos o de falta de aire, uh, uh, como en Cuba. No está pasando en la comunidad ese tipo de pesquisaje. La gente como yo e incluso algunas persona que yo conozco que está tratando de um, accesar, la salud de la de esa comunidad y qué está uh, aquí en esa comunidad como la población uh, por ejemplo en los principios de esa crisis estamos llamando a la asociación de mi edificio y yo le dije a las personas mira nosotros tenemos que uh, uh, conocer Cuáles las personas que tenemos en nuestra población. Si hay los viejos, tiene que conocer quién son. Si hay uh, madres que tienen niños de menos de cinco años, tenemos que conocer quiénes son. Y si hay pacientes que son enfermos, uh, que está um, homebound o estamos en casa y no, no se puede salir casa, nosotros tenemos que a conocer quiénes son esas pacientes y quiénes son esa esa población uh, vulnerable para que nosotros pueda ayudar en esa situación de crisis y en incluso cuando hay necesidades de guantes hay necesidades de máscaras hay necesidades de medicamentos en una manera muy local en mi caso yo tiene algunos recursos que cuando hay una necesidad en la comunidad, yo puedo suplir esa necesidad con el, um, la ayuda de mi, mi organización y mi equipo que está ayudando a las familias aquí. Y uh, yo puedo decir, yo, yo, do, yo doy gracias a Cuba para el conocimiento, el entrenamiento médico, incluso el coraje para defender a mi comunidad, porque... Todos la informa toda la información que yo he ganado en Cuba está preparándome para la situación, uh, esta situación. Porque si yo nunca tenía que hacer un pesquisaje de dengue, uh, yo nunca uh, conocía cómo hacer esas, uh, ese tipo de pesquisaje para mi edificio y mi comunidad. Y también uh, conocer cómo hacer um, la vigilancia y todo lo que es necesario para vigilancia de los síntomas que, que ese virus está ayudando a ayudar a las familias. E incluso yo está, estoy ayudando a muchas familias por teléfono y por um, televideo en el... Ah, en cómo hacer, ellos deben hacer uh, el uh, manejo de tratar ese virus en casa, uh, donde ellos están en cuarentena. Entonces, la mayoría de la, esa información que yo aprendí en Cuba, en, en esos momentos de pesquisaje, también en las misiones médicos en, en Haití yo aprendí cómo hacer todas esas cosas y cómo proteger a mi comunidad en situaciones de crisis. Um, en ese momento yo puedo decir hay muchísimos casos de familias que necesito ayuda, en, en necesita comida, en necesita los medicamentos, en necesita la conexión a programas sociales y es una es una situación que es muy frustrante. Cuando usted sabe que la, mi gobierno conocí de ese problema hace muchos meses y ellos no hizo uh, uh, la, las propias medidas para dejar ese virus, de la propagación de ese virus en nuestras comunidades. Um, por mucho tiempo, uh, no, nosotros como país, o vi nuestro presidente Trump dice las cosas uh, sobre el radio o en el televisor, como el virus y como ya todo estaba en control y que no estaba aquí y no tenía, um, uh, tenía que tener esa preocupación como había en otros lugares del mundo, pero la mayoría de... De, de la situación y la consecuencia de la propagación uh, tan mal en esas comunidades es porque la información que estamos, que estamos recibiendo desde el principio fue muy mal. Y también ellos como gobierno no están ayudando a las comunidades pobres en suplir como los recursos necesarios para dejar que los síntomas uh, de los pacientes o que los pacientes infectantes estamos en casa y no está en la calle. Y, por ejemplo, en mi comunidad de South Bronx, nosotros tenemos una situación que hay algunos um, edificios donde nosotros vivimos, como el Projects y que se llama NYCHA aquí. Um, ellos son muy concentrados con gente, pero la situación de espestos y que, que tenía, um, uh, you know, lugares de plomo, y esos no es suficientes uh, lugares o jugamientos de, de que la gente está viviendo en ese momento. Y eso también es contribuyendo en una um, en una mayor manera a esa propagación de ese virus que estamos uh, viendo aquí en la comunidad, la comunidad mía. Um, entonces, ahora yo espero que la situación va a mejorar. En que nosotros vamos a ver más centros de pruebas para ese COVID-19. Yo espero que en algunas semanas vamos a ver a algunos hospitales potables que, que se puede uh, poner o implementar en, en mi, mi comunidad del South Bronx para que la gente aquí se pueda recibir un tratamiento uh, favor, favorable para, para dejar ese virus um, en ese momento. Pero no sé, no sé qué vamos a pasar. Uh, solamente... Nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte en quedar en casa, en tratar los, uh, los uh, síntomas que nosotros vemos en nuestro mismo y podemos chequear en, en los miembros de familia y también los amigos. I think that yo, yo pienso que si, um, si hay suficiente presión de nuestras comunidades, vamos a, a forzar nuestro gobierno local y también um, nacional para trabajar más fuerte en, um, en dándonos los uh, recursos que he necesitado que son muy necesitados en ese momentos, Por ejemplo, como los ventiladores no hay suficiente en ese momento en los hospitales y necesito más de, uh, de esos. Y vamos a ver lo que va a pasar. Pero yo sé desde hace años atrás que esa comunidad es muy fuerte. Nosotros somos como Cuba muy unidos en cómo ayudar a nosotros para, para pasar una situación de crisis como así. Y nosotros estamos en ese momento tratando como lo más, más posible ayudar a cualquier persona que necesita esa ayuda. Um, en sentido general, yo puedo decir que a Cuba sigue siendo un ejemplo para el mundo para ver, porque usted está haciendo un trabajo tremendo en dando los, las naciones de ese mundo, ese interfieran y también mandando a esos médicos de la brigada Henry Reeves. Yo tengo mucho, mucho, mucho orgullo, orgullo que estamos parte de... de esa brigada, yo tengo un, en mi corazón un amor tan grande al país, a Cuba. Yo siempre considerar ese país mi otra patria y yo um, dar un abrazo muy grande, muy fuerte y besitos a ustedes como la población y dice, tenga y mantenga su, su, su gozo en ese tiempo. Es muy crítico que usted siempre está con una sonrisa y sigue luchando por lo mejor de su país y los países del mundo.